a la familia, ¿no?, activar esto, pero que ¿qué es lo que saben? Eh, la semana pasada fue la última vez que tuvieron contacto, vos, algún familiar, ¿quién fue? El último mensaje directo que tuvimos de parte de él fue que estaba por subir a Quito, a camión, en, a dedo, digamos. sí Luego de eso ya no tuvimos una comunicación directa con él, sino que, bueno, a través de lo que fue, era un hostel, eh, sí, era una casa también donde había gente viendo en un estilo de Granja, él estaba dando una mano ahí también. O sea, ¿y, y, y la propietaria, quien fue? ¿La dueña del lugar? ¿Les dio algunos datos que lo habían una, visto? Una de las chicas del lugar nos sí. dio un dato de que, bueno, él regresó y no se veía en un buen estado. Estuvo con algunas palabras que no iban en el momento, estuvo un poco delirioso, por así decirlo. Sí. Entonces eso fue lo que le llamó la atención a ella. Y, de, y, sí. y Ella logró comunicarse luego con el hermano y el hermano nos dio aviso a nosotros y bueno, entonces nos pusimos ahí en un modo de alerta. Anteriormente o días previos, eh, vos me podés corregir mejor, ¿lo habían asaltado a él inclusive y que había perdido algunas de sus pertenencias como los documentos, por ejemplo? Eh, sí, sufrió un hurto ahí en, también en Ecuador, por lo que quedó prácticamente sin sus pertenencias. Solamente se movilizaba con una mochila. Claro, y de allí no tienen algún otro dato. Por ejemplo, el tema de las comisarías, el tema de la, de, de la policía, alguien se han podido comunicar... Alguien ha radicado alguna denuncia de alguna persona extraviada, no no tienen ningún dato de esto, no los pueden ayudar a través de la justicia allí en Ecuador. Eh, hemos tenido una comunicación con el consulado argentino en Ecuador, sí. que sí nos han brindado una ayuda. Estamos viendo si podemos, si nos pueden tramitar algún tipo de pasaje. En el caso de que no, nosotros ya estamos recaudando dinero para poder hacerlo uh -huh. y recaudamos también dinero para lo que sería una estadía en lo que es Ecuador, porque todos sabemos que no es sencillo encontrar una persona y no se hace en uno o dos días. Entonces bueno, tenemos que tener la movilidad y la posibilidad de generar una búsqueda un poco más intensa y de unos días más posteriores. Adrián, ¿él tenía algún eh, artefacto móvil, como por ejemplo un celular, que se pueda conseguir la ubicación eh, o al menos seguir alguno de sus rastros? Con respecto a eso no, porque como habíamos dicho anteriormente, le había sufrido un hurto. Ah, le habían robado también el celular. Claro, le robaron el celular y los documentos personales. Eh, Adrián, esto que vos recién mencionabas sobre lo que te dijo la mujer del hostel, donde allí estaba Rodrigo, que no lo había visto bien que había tenido algunas palabras como descolocadas o raras que, que no sé obviamente alertaban que no estaba bien de de salud eh, mental o, o en sí. su en su físico también ustedes en las no sé vos cuando fue la última vez que hablaste en los días previos o la familia también lo habían notado así porque cuánto hace que le estaba dando o sea en este viaje en esta travesía que inició eh, sí mira primero que nada aclarar porque bueno como es algo que se está dando a conocer públicamente y puede haber una una equivocación con las palabras Él no sufría ninguna patología mental Ni psiquiátrica antes de realizar el viaje Ni durante el viaje Sino que todo esto ha sucedido de manera se aguda Se ha dado allá, claro, sí. por, por alguna situación no. Que quizás pueda haber estado viviendo ¿No saben si no. lo han golpeado en ese hurto Que él sufrió, por ejemplo Y que ellos, no, eso no. le haya provocado, no sé, que hable de esa manera? O no, que no, él... no, para nada, para nada no. lo que Nosotros estuvimos enterados del hurto Y su su salud estaba bien hasta ese momento, no había problema de nada. Eso es lo que también nos descoloca a nosotros, porque ha sido algo muy repentino y de manera aguda. Claro, claro, que ustedes no, no advirtieron que había alguna para situación nada. rara, ni que él estaba mal, ni él en algún momento manifestó que, que veía cosas raras o que, no sé, nada, o tenía nada. miedo, por ejemplo, nada de eso. Ha sido... Todo de nosotros si bien no hablábamos todos los días todos con él sino sí. íbamos comunicándonos de a poco todos los chicos él nos respondía como mucho exagerando dos días después tres días después nos mandaba mensajes él pero bueno de los últimos datos que tuvimos, no ha aparecido más y eso es lo que nos alerta a nosotros, y más en el estado en el que la chica lo vio. Claro, no lo Adrián, eh, esa comunicación que mencionabas que ha sido la última, la que él decía que se iba a subir un camión hacia Quito, eh, creo que eso dijiste... No que iba a subir un camión, sino que estaba haciendo dedo para ir. Ah, que estaba haciendo no. dedo, claro. ¿Eso claro. cuándo fue? eso eh, Ese mensaje que nos llevó a nosotros de comunicación directa de él fue el día miércoles. ¿Y eso a través de qué? ¿De un WhatsApp? ¿De qué? No, él, él se comunicaba con nosotros a través de Instagram y Facebook. Ah, bien. Eso? Es que no tenía el WhatsApp porque no tenía el celular. Claro, claro, no entendía por eso. Bien, y a, claro, a través de las redes sociales. Uh -huh. Claro, redes sociales. Y aún así nosotros escribiéndole a través de las redes sociales, buscando todo, no hay respuesta y algunas veces los mensajes directamente ni se envían. Bien. bien. Bueno, entonces nos sumamos también. Esto lo han hecho a través de las redes sociales, Facebook e Instagram. Esta colecta por Rodrigo, todos por Rodrigo, ¿no? Allí está en pantalla. Sí, hemos hecho todo por redes sociales y bueno, también le queremos avisar a través de este medio a la gente que cualquier notificación o cualquier noticia que sepamos de él, la vamos a estar comunicando a través del mismo medio. Bien, estaremos todos atentos entonces. Ojalá que hayan prontas noticias de Rodrigo de que esté bien. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por ofrecernos este medio de difusión y bueno, estaremos al espera nosotros también. Gracias, Hasta Adrián. Luego. Hasta luego. Hasta luego.